Y ustedes ya vieron todas las incautaciones que se han realizado durante estas últimas semanas al narcotráfico en Colombia. No solamente se han capturado bandidos, bandidos colombianos, sino también eh, de otras nacionalidades, estadounidenses, mexicanos y demás... Eh, sino que también se han incautado muchísimas toneladas de cocaína, se han incautado muchísimas toneladas de marihuana, se han incautado eh, en diferentes regiones del país, como en Nariño, por ejemplo, también en Altamar, donde se, se lograron eh, detener tres semisumergibles, o sea, eh, la tecnología de estos delincuentes en Colombia ha sido tal que tienen submarinos para poder transportar su cocaína desde Colombia hasta cualquier lugar del mundo, o sea, el silencio del Estado en Colombia era tal que se perseguía a los campesinos que cultivan la, la mata de coca, la hoja de coca, pero nunca se perseguía a quienes la exportan, nunca se perseguía a quienes hacen el negocio, a quienes la sacan del país, la procesan y la convierten en mercados en otros países. Este gobierno lo que ha cambiado es la estrategia. Ahora, lo que se hace es perseguir directamente al narcotraficante al que la exporta el empresario de la cocaína se cogieron eh, antier se incautaron la ciudad de medellín en una casa 14 mil millones de pesos en efectivo entre cajas de cartón en medellín también se dio un duro un duro golpe donde se incautaron propiedades por 700 mil millones de pesos donde cayó un narcotraficante estadounidense ah que pocas veces caen los, los, los estadounidenses esta vez en medellín pues capturaron a un estadounidense Simultáneo a eso han venido ha venido una persecución por todo el país, a lo largo y ancho del país porque la orden desde la presidencia de la república pues es atacar precisamente a los exportadores, es atacar precisamente a los grandes narcotraficantes y no a los campesinos como se hacía antes, que antes se decía se está luchando contra el narcotráfico en Colombia y metan presos a los señores que tienen tres cuadritas de matas de coca que nada tienen que ver y que siembran eso porque el café ya no les da, el tema del café lo tenemos pendiente, mañana lo volvemos a retomar el tema de la federación, entonces eso es lo que hacen los campesinos, pues si el trigo no les da si el maíz no les da y las hojas de coca les dan, pues ellos la siembran, pero eso no los convierte a ellos en narcotraficante, el Nar narcotraficante el que les compra la hoja de coca a ellos y la convierte en cocaína, porque podrían convertirla en té y en muchísimos otro, otros productos como en Bolivia que se sacan de esa misma mata. ¿sí? Entonces, quién le da ese proceso de convertirla en cocaína y sacarla del país, exportarla, de volver a entrar esa plata, utilizarla en comprar políticos, eh, militares, policías, bueno, ahora ya se está depurando la policía y los militares, sí, pero todavía quedan los políticos, por eso están tan bravos y no aprueban las reformas, porque pues el gobierno les está dando duro y por donde más les duele, hay que decirlo, les está doliendo la cabeza, les está doliendo la espalda, las manos, los pies y todo lo que se llama cuerpo, porque eh, pues un negocio se les está viniendo abajo si, se, si, les, si les, se les viene abajo el negocio de la exportación de cocaína y de otras drogas, pues lo que pasa es que no, va a tener, no van a tener plata para comprar políticos, para comprar jueces, para comprar fiscales, para comprar gente de la fuerza pública, no van a tener dinero para eh, pagar sus abogados, esos grandes abogados que hoy se las dan hoy de super señores en el país, y mentiras que lo que se han hecho es enriquecerse con la plata de los narcotraficantes. Yo siempre he dicho... Un abogado que defiende a un narcotraficante, ¿cómo hace para demostrar que, la, que el pago que ese narcotraficante le dio es una plata legal? Eso también habría que investigarlo, porque ¿cuánta plata reciben los abogados de ellos? ¿Cómo demuestran que esa plata es legal? Si esos abogados reciben plata que es ilegal, pues lógicamente esos abogados también deberían de ser investigados. Y, esa, y esas investigaciones aún no se han dado en Colombia. Entonces esto para decir y terminar acá, el gobierno está haciendo lo que tiene que hacer, lo que tiene que hacer por hacer lo que tiene que hacer, está siendo atacado. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Pues salir a defender este gobierno, salir a marchar por este gobierno, salir a apoyar al presidente Petro, salir a apoyar a sus funcionarios, a sus ministros. Pero si hay un ministro, un funcionario que también la está embarrando, pues hay que denunciarlo y también sacarlo y hay que cambiarlo. Porque apoyar el gobierno necesita apoyo, no aplausos. O sea, es muy diferente el apoyo y muy diferente los aplausos. No somos comité de aplausos, pero sí somos un grupo de ciudadanos de 11 millones, de más de 11 millones de personas que decidimos cambiar la historia de Colombia. Hoy el gobierno está respondiendo a esas peticiones que nosotros hicimos y, pues, nuestro deber es salir a apoyarlo y a respaldarlo. Pero al que la embarre también lo tiramos al agua. Así pues, que un abrazo para todos. O con esos grupos que hay por ahí hablando de que le van a hacer un golpe al presidente. Esos grupos, pues, hay que coger, hay que filmarlos, hay que sacar los pantallazos y hay que publicarlos porque eso sería antidemocrático. Bueno, un abrazo para todos. Chao, chao, chao.